A una información que dio en el día de ayer el director de la Policía Nacional, Eduardo Alberto Ten, donde dijo que a partir de este momento pues van a ser eh, sancionados y penalizados los agentes de la policía que infrinjan la ley de tránsito. Yo creo que esta es una decisión eh, muy, pero muy buena por parte del director de la policía porque... La ley no es solamente para mí, no es solamente para Nelly. Es para todos los dominicanos que es hecha la ley. Eh, el legislador hace la ley para que todos estemos, eh, no estemos exentos de ella. Todos debemos cumplir la ley de manera que yo entiendo que lo, la Policía Nacional como institución del orden público es la primera que está llamada a cumplir con ella. Víctor, hace dos días yo vi un rebase de una guagua de la policía ahí subiendo eh, por las por esta calle, la que está aquí frente a Telenor, La Cruz. Y yo dije, Dios mío, pero en verdad es la policía, realmente, que nos pasó a todos en vía contraria. Pues Fue rebase". y no iban persiguiendo a nadie, porque luego se pararon. Entonces, de verdad que es un mal ejemplo este para nuestra sociedad. Y escuchar esta noticia nos lleva a nosotros a pensar que quizá a partir de ahora no van a haber tantos, eh, operativos imprevistos, a las 6, las 7 de la noche, en la salida de Tenares, en la salida de Santo Domingo, el que va eh, rumbo a Las Guaranas, el que va a Paranagua, esos operativos montados, que yo sé que muchas veces no es la policía que lo tiene en una programación o en un calendario, sino que mucha gente, ahí como se dicen a lo interno de la institución, pues montaban estos operativos, que más que buscar la legalidad, la presentación de los documentos en orden, se buscaban otras cosas. Ojalá esto ayude a mermar esta situación, a erradicarla, porque no es un paño tibio, es erradicarla de raíz y para que el ciudadano vuelva a tener entonces un poquito más de confianza en la policía. Ya aquí en este programa por muchas ocasiones hemos hablado de que esa transformación policial no se logra hasta que no se comience a trabajar de lo interno, porque el líder debe trabajar de adentro hacia afuera para que pueda tener un impacto las acciones que se puedan desarrollar dentro de esta institución. Pero además Nelly, amigos televidentes, no solamente que va a mejorar eso puede cambiar y eso es parte de, la, de, de ese cambio que se necesita, esa reforma que necesita la policía. Porque, en la medida que la gente policial respete, en esa misma medida se va a ganar respeto. O sea, si yo veo un agente policial... Y que, que va, recobre la confianza, porque claro, es que la gente no tiene confianza. Claro, es que si me, si yo lo, si me respetan, yo los respeto. Entonces, ahí viene, hay una reciprocidad y se va a ganar la confianza. Porque cuando yo vea, por ejemplo, que una patrulla policial respete las... Porque ahora hay, pueden, tienen forma de, de ellos justificar, porque ese caso que Nelly vio, ese uh -huh. rebase que hizo esa guarda de la policía, sí. inmediatamente Nelly se percató que no era a, a dar un servicio de urgencia que iban porque se detuvo, ya... Uh -huh. ¿Me entiendo? Entonces. O sea, eh, no podía esperar como estábamos podemos, lo demás. Tampoco podemos que justificar, que por ejemplo, que aquí en San Francisco de Macorís, que es la parte que nos compete a nosotros y la que podemos vivir a diario, por ejemplo, la calle Salcedo, yo vete por tercera vez que voy a hacer este comentario, hay un restaurancito que venden, parece, desayuno y comida al mediodía, pues ahí se paran vehículos, vehículos de la policía a mano derecha, impidiendo que haya una fluidez de los vehículos, que es en la calle Salcedo, cuando usted deja la avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández y toma la Salcedo, ahí sabe usted que se queda un caos, porque hay vehículos estacionados del lado izquierdo, entonces en el lado derecho se estaciona con frecuencia vehículos de la policía, lo que eh, puede crear una situación difícil. Y eso es lo que ha dicho el jefe de la policía en el día de ayer, que van a ser sancionados los agentes que infrinjan la ley de tránsito en la República Dominicana, de manera que Yo quiero unirme y felicitar Al general, director de la policía Alberto, ten por esa Medida, en la medida que Ellos se vengan a respetar, por el cumpliendo con la ley No, para eso hace falta la, también un sistema De claro. supervisión, porque una cosa es que usted es Que se va a hacer eso y entonces ¿Quién lo va, claro, a, meter? Claro. ¿Quién pero, lo va a denunciar? Sí, pero eh, El ciudadano común pero la, también los, La policía, la policía conoce cuando el general Ten habla, habla porque sí, hay tiene una trayectoria de una gente de mano dura, no solamente a lo externo, sino también a lo interno. Y, es, y está claro en eso porque también es la línea del presidente de la República que quiere hacer realidad ese sueño de lograr una reforma policial y que el país tenga una policía. Y que la DGC también lo tome en cuenta, porque si ellos, eh, ah, somos colegas, somos amigos, ustedes están mal parado, no importa, ¿no? Bueno. Solo le, faltó, solo le faltó definir al director de la policía en qué van a consistir esas sanciones, Exacto. que van a ser víctimas los que infringan la ley de tránsito eh, cuando, como son parte de, de esta institución. Así que ahí está. Eso fue, lo dijo ayer el, el director de la policía, Alberto Ten. Y en otro orden, y también quiero referirme, pues ya está con nosotros la doctora Milagro Sierra en su segmento de cada miércoles en contacto con la salud. Me quiero referir a las declaraciones que dio el presidente de FENATRADO, que es eh, Ricardo de los Santos, que además de ser presidente de FENATRADO, también es senador por la provincia Sánchez Ramírez, donde instó a todos sus miembros, que son muchos, que son muchos los miembros, los camioneros, de transporte pesado que pertenecen a esta institución y que controlan esta institución, instó a los transportistas a no cruzar la frontera, porque antes, para evitar los secuestros, antes cuando cruzaban la frontera la, la, la técnica de los haitianos era secuestrar la mercancía y dejaban ir, por ejemplo, a los choferes. Ya no, ya son las dos cosas. Secuestran la mercancía y secuestran el chofer, lo que pone en peligro, en riesgo, la vida de los choferes que cruzan con el objetivo de, de llevar mercancía. De manera que Ricardo de los Santos, presidente fenatrado y además senador, pues instó a los transportistas a abstenerse de cruzar la frontera, a menos que ellos corran el riesgo de poner en riesgo su vida. Bueno, extensivo ese llamado para todos los dominicanos, como nosotros expresamos aquí en el programa, si usted no tiene nada que ir a buscar a ti, absténgase de ir Y eso se debe el mundo entero lo sabe, a la inseguridad que va en aumento que está viviendo nuestro hermano país de Haití. Además, ayer el, dos este aquí aeronaves dominicanas estaban volando sí, toda la frontera. Además se reforzó una 12 mil agentes, sí. están reforzando la frontera con los tucanos, helicópteros, volando, supervisando, pendientes de lo que pueda pasar. Yo creo que es una medida... Tuvieron preventiva. que cerrar un hospital también a ti por unas sí, opresiones, o sea, sí. se agudiza cada día más el problema. Y como senador, Ricardo Rosando también expresó... Eh, su, eh, su acuerdo y otros senadores también expresaron su acuerdo en a medida que ha tomado el presidente de la república con respecto a la situación de inseguridad que iba a que nosotros eh, podemos ser afectados. Víctor, mañana vamos a ampliar ese tema aquí. Correcto, Doctoral. así es, estará con nosotros mañana el doctor William de Jesús Salvador yo digo, lo he llamado un diplomático a carta acabar, que maneja estos temas así que mañana, como bien Anneli, vamos desde a desde Santiago ampliar, estará aquí con nosotros. Correcto, a profundizar esos temas, a ver, eh, su opinión con respecto a si las medidas de nuestro gobierno, lo que se puede hacer y cuál es la, la, la, la, la situación eh, que pueda causar esta, eh, la problemática que está viviendo Haití en estos momentos.